Las preocupaciones sobre los índices de desigualdad, exclusión y pobreza no son nuevas en la agenda política de la Unión Europea. Durante los últimos 60 años, desde la Unión Europea se ha invertido en diferentes estrategias para mejorar el desarrollo social y económico de los Estados y personas que la integran. El 17 de noviembre de 2017, en la Cumbre Social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea proclamaron conjuntamente el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que consiste en dar a la ciudadanía unos derechos sociales nuevos y más efectivos, siendo el primer conjunto de derechos sociales proclamado por las instituciones de la Unión Europea desde la Carta de los Derechos Fundamentales del año 2000. El pilar europeo cuenta con 20 principios divididos en tres categorías. Igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo. Programas que promuevan la educación, formación y aprendizaje permanente, así como la igualdad de género, de oportunidades y brinde un apoyo activo para el empleo. Condiciones de trabajo justas. Planes que fomenten el empleo seguro y adaptable, salarios justos que proporcionen un nivel de vida digno, que se facilite información sobre las condiciones de trabajo, que se promueva el diálogo y participación de las personas trabajadoras, que exista un equilibrio entre la vida profesional y privada y que el entorno de trabajo sea saludable y seguro. Protección e inclusión social, medidas que ofrezcan asistencia y apoyo a niños y niñas, protección social y prestaciones por desempleo, pensiones y prestaciones por vejez, el derecho al acceso a la sanidad, la inclusión de las personas con discapacidad, cuidados de larga duración, vivienda y asistencia para las personas sin hogar y acceso a los servicios esenciales. Los derechos y principios del pilar europeo establecen un marco orientador de todas las acciones de la Unión Europea y de los Estados miembros y su cumplimiento supone una responsabilidad conjunta de todas las instituciones. El pilar europeo de derechos sociales está acompañado de un tablero de indicadores sociales que sirve como referencia para poder supervisar el progreso social en los diferentes Estados miembros. Un pilar de derechos sociales para que nadie se quede atrás en una Europa social.